Buenos días amigos, hoy os voy a mostrar esta hacienda que fue construida en 1928. Los abuelos ya han muerto y los padres, ahora los herederos son los hijos, pero la tienen abandonada esta casa. Tienen una finca muy grande de olivos y a... fue embargada por el gobierno la finca porque construyeron una carretera aquí al lado, que ahora os mostré. ¿Veis? Aquí era la entrada principal. La tuvieron que cerrar porque detrás hay una carretera. Hay un palmo a la carretera. Y tuvieron que construir esta entrada de aquí. Hicieron este patio para poder entrar. Y toda la parte detrás son todos campos de olivos. Os voy a mostrar toda la finca. pasar porque este árbol ha crecido tanto aquí pues se os muestro aquí tenían animales creo podéis ver ¿Veis? aquí tendrían algún tipo de animales o vacas o bueyes porque antes aquí no lo recogían todo el cultivo, lo recogían con carros y tenían huellas, vacas, que era lo que lo llevaba. El trabajo lo hacían las personas, ahora lo hacen las máquinas. ¿Veis aquí? La carretera está a un palmo de la casa, ¿veis? Se expropiaron la media finca y les dejaron una parte del terreno allí y otra parte por el otro lado del terreno. todo esto la es casa tiene dos plantas esto es el cuarto de baño esto es la cocina cuando entraremos adentro porque no se ve muy bien desde aquí veis aquí se ve que aquí entraban los carros por aquí por esta puerta pero como ahora está la carretera a un palmo, no se puede entrar solo se lo cerraron todo, se lo expropiaron el, el Gobierno para construir la carretera que va a Valencia. Porque esto pertenece a, a Castellón, estos terrenos. Bueno, vamos a entrar adentro. Yo os lo voy a mostrar todo. ¿Veis? Esta era la entrada principal que la tuvieron que cerrar. Y ahora, han abierto esta. ¿Veis ahí la puerta? Esto es un cazador. Un cazador con el con el perro. ¿Veis? Aquí había una chimenea para calentar la casa y aquí cocinaban. Hacían carne a la brasa. Sin ellos. A ver si puede abrir la ventana. No se puede abrir. Se entrará un poquitín más de luz. Pues aquí tenían como unas camas. Aquí creo que dormían gente. ¿Ves? Tienen como unos armarios debajo. Porque aquí estuvieron viviendo más el capataz me ha estado contando me lo encontré hace un momento y me ha contado toda la historia de esto me ha dicho que había aquí unos rumanos que vinieron a trabajar pero vino la policía y como no tenían permiso de trabajo pues los expulsaron aquí hay unas revistas que está esto no son de aquí, está escrito en alemán esto. no sé quién las habrá traído estas revistas Esta mesa es buena, pero eso. Aquí dejaron cervezas, colonias, este dibujo me encanta, está muy bien hecho, me gusta mucho. Vamos a ver la cocina. ¿Veis? lleno de cuadritos de estos, me gustan mucho. Y esto, esto no sé para qué serviría. Si alguien me puede saber, esto, o sería la toma de agua esto, no tengo ni idea para qué serviría esto. Hay platos de porcelana. Hace un viento terrorífico hoy. Acá, a ver si hay luz. No, no hay luz aquí. Es el corte de baño. Esto, sabe que lo, esto lo construirían las bañeras. Estas, los hijos lo harían aquí porque esta casa la cerraron en 1971 me parece que me ha dicho el capataz Y esto lo harían los hijos porque estas piezas que hay aquí, esto, por los años que se construyó en 1998, no existía. Ni este tipo de bombillas, ¿veis? Esta bombilla? Este tipo de bombillas muy moderno. Esto no existía por aquellos años. Pues voy a subir a la parte de arriba para que la veáis que es impresionante está todo construido de piedra ahora cuando veáis la cama veréis hasta la cama está construida de piedra supongo que podrían colchones Ay, me deja una habitación aquí para que la veáis ¿veis esto? lo que os decía de piedra Supongo que aquí habría colchones, pondrían cosas. Esto sería como un armario, ¿veis? Aquí ponían la ropa. Hay las perchas para poner la ropa. Está lleno de latas de pintura esto. Voy a enseñar la parte de arriba. ¿Veis? Todo esto está... ...son todo... ...son campos de olivos todo esto. Me voy por el otro lado, que se vea mejor. Aquí hay una chimenea antigua. Voy a abrir la ventana para... para que se vea mejor todo. No pasa no sé que con el viento se cierra. ¿Veis los campos? oh my god se ha caído la ventana por Dios está mal esto lo siento no quería destrozar nada os voy a seguir mostrando la casa ¿veis la cama? es de piedra hasta las mesitas de noche son de piedra Aquí. Y aquí hay como una, una terraza, la carretera está al lado. Veis aquí hay unos dibujos. Los armarios, la chimenea. ¿Veis? Para calentar la casa, porque aquí, al estar en pleno campo, aquí los inviernos son muy fríos. Esto para calentarlo todo. Voy a bajar abajo para enseñaros un poco por la parte de afuera. Y muchas gracias por vuestra colaboración. Espero que os gusten mis vídeos... ¿Veis la carretera? Esta carretera va a Valencia. Allí es muy conocido Valencia por, por los naranjos. Hay miles y miles de hectáreas de naranjos. Sal, exportan nar, naranjas a todo el mundo, a Rusia, a todos los lados. Y aquí los olivos, aquí lo cultivan y aquí exportan el aceite de oliva para todo el mundo, para Japón y también hacen las aceitunas enlatadas. Vamos a bajar para abajo. Bueno, esta es la historia de esta gente que tuvieron que abandonar. Los hijos abandonaron la casa por el embargo de... de la Ay, el embargo, perdón. La expropiación de la de la finca, que se la dividieron por dos lados. Y bueno, también lo... La vida que se llevó a sus padres y los hijos, pues como tenía, tienen otras viviendas, se fueron a vivir. A un pueblo que hay cercano de aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y hacer un like. Y os muestro. Todo estos, todos estos terrenos son ahora de de los hijos de los propietarios. Tuvieron que hacer esta entrada por detrás, con el patio este que habéis visto, porque por delante le pusieron la carretera y no había manera de entrar a la finca. este veis Esta carretera era la antigua carretera que pasaban los carros con las mulas, los caballos, los bueyes, para recoger todas las aceitunas. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y hasta el próximo. Muchas gracias por, por vuestra colaboración. Un fuerte abrazo. Hasta el próximo vídeo.